¡Ey, ey, ey! Muy buenas tardes y bienvenidos y bienvenidas a este, vuestro canal GSI Sin Censura. Eh, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Hoy vamos a tener a un artista que se considera un maestro de ceremonias. Vamos a tener hoy a BNC, voy a mandarle invitación para que se para que se vaya uniendo y sobre todo pues mientras mientras estáis conectados y conectadas estaremos pendientes de vuestras preguntas para que vayáis haciéndolas y que nosotros podamos transmitirla en directo para que un servidor las pueda transmitir en directo y así podamos conocer a este artista bien sí, vamos a invitar a toda la cuadrilla, vamos a empezar con un tema musical que se llama eh, Veo, veo, vamos a esperar a ver si se conecta para darle, para darle la sorpresa, a ver, un segundo, vamos a ver... Sobre todo, recordar todas las preguntas que queráis hacer, podéis hacerlas en directo y yo se las transmitiré para que podáis conocer un poco más acerca de, de este pedazo de... Vale, ahí está, vamos a conectar. Tenemos esta sorpresa para él. Tenemos esta sorpresa. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bien, sí bien, muy bien, gracias a Dios aquí en casa, sí. tranquilo ¿y tú? Tengo una cosita para ti, veo, veo suéltala, suéltala vamos a ponerla y así entramos en, en canción vamos a poner sí, convierte, un convierte. trocito para que para que se ponga la gente caliente eso que ve, lo recuerdo que te yo tengo tu que Te suena Sí, sí, sí pero con sal se por eso en Eres tan morena, yo quiero mí. Y sana, oye ganas de los que se llama a mi pana, hacen una alegría que no se para de mi cama eres una viciosa que ha podido se los painos su chapito a mi niña, se lo grito de su cuerpo visto de la calle soy visto mi ritmo infinito del trabajo como un hombre no soy ni chamasito veo veo veo veo que es lo que ve? <risa> Bueno, con este pedazo de tema empezamos. Vamos a bajarlo un poquito. Cuéntanos bien, sí. ¿Qué tal te trata la vida? ¿Cómo llevas esta cuarentena? Pues la verdad, que, que te diré al principio jodido, hermano, pero ahora ya como que uno está normalizándose y tratando de sobrevivir a lo que ya toca. ¿Entiendes? Eso es bueno. Al sobre todo. Hermano, a... Ya, ya llegó un punto en el que tú visto la película esa es la de Robbie Williams, ¿qué tal? Que igualito, hermano. Ya estaba ya hablando conmigo mismo, ya me preocupaba. <risa> Náufrago. No, Te compraste un coco para eso, ¿no? <risa> <risa> Estoy compartiendo para que más gente se conecte para poder verte la entrevista. Animar, sobre todo, a toda la gente que nos estáis viendo a poder compartir esta entrevista de, de BNC, eh, uno de los artistas. Eh, la nueva escuela de la vieja escuela, ¿no? Sí, de, de, me, no me, ¿qué te digo? No me digo de que soy, yo me crié con la vieja siendo de la nueva, ¿me entiendes? Porque, por ejemplo, a mí el que me inició realmente y me hizo ver más mundo, o sea, conocer a las personas, fue el 9 con GCI Producciones, DJ Robert, Miguel o sea, un contacto de gente, hermano, que eso era... Yo fui de las personas que tuvo que esperar tres horas para una entrevista de cinco minutos. Oh, Imagínate. Tres horas sentado así en la sala de espera de la emisora. Ya nos toca. No, luego, luego. Oh, ahora es más fácil. Ahora, ahora es más fácil, ahora es más fácil. Bueno, quería que sobre todo que estuvieras con nosotros porque, como al fin y al cabo, ha salido de la compañía, ¿no? De GSI Producciones. Sí. Al, al establecer G6 Sin Censura queríamos, pues bueno, dar un poco de, de cobertura tanto a la gente que habéis estado desde el principio aquí, sobre todo con música urbana, rap, eh, que al fin y al cabo es lo que es lo que ha crecido un montón aquí en Zaragoza. Eh, y luego también eh, que nos contarás un poco, pues, tu trayectoria musical. Lo que mm, vamos a empezar es quién es bien sí. ¿Dónde, cuándo nace y, sobre todo, pues, quién es detrás del escenario? Claro que sí, hermano. Bueno, primero un saludo a toda la gente que está sintonizando, Yolanda, Alejo, Flow, El z bueno, toda la gente, muchas gracias. Y, Dad, that... yo empecé allá por el 2006, es lo que te decía, o sea, no cantando de rap y en un estudio, no, no, no. Yo empecé con un grupo de personas que en esa época se dedicaban al break dance. Al, al graffiti, a la, lo que se dice la, la cultura del hip hop, ¿me entiendes? Entonces, yo cuando vi lo que ellos hacían, yo dije, no, man, tengo, que, tengo que meterme aunque sea para pasarles el agua, algo tengo que aprender. Y de ahí fui <risa> conociendo gente y fui viendo cómo bailaban, vi que yo nací con pies izquierdos, entonces el baile hermano me muevo medio raro y dejé ahí. Pero vi una parte donde empezaban las batallas de freestyle en el parque Utrillas, que hacían unos festivales. Y se tiraban y se decían cosas durísimas. Y yo, hey, esa gente, ¿a qué tiene? ¿Qué hace, padre? Y conocí a una persona que se dedicaba a eso, que era como que el negro, me acuerdo que le decía. Y rapeaba duro. Entonces, él me decía, tú para aprender a improvisar tienes que leer mucho. Y decía, pero leer qué. Y ahí ya, justamente en literatura, en quinto de primaria, conocí un poco de lo que era. Ya había tiraderas en la época de los poetas del siglo de oro. Creo que es con Becker, sí. con dedo Be de la nariz, Entonces yo dije, wow, y la profesora que me dio, me dijo, esto es como el rap. Aquí se tiraba de forma diferente. Y ahí aprendí. Ahí me fui. Pues fui cultivando música. Yo grababa con el teléfono. Me acuerdo que tenía un Motorola. Hacía canciones, las pegaba con el virtual DJ. Y ahí fui sacando mi primer, mi primer proyecto que se llama ¿Qué pasa co? El, primer... el que pasa co? No entiendo. Eso es muy, muy de Aragón. Eso es, sí. eso es muy maño, muy maño. Exacto. ¿Y qué pasó? de Que yo de eso solo me acuerdo una rimita que era... Eh, ¿Cómo era? Y tus sobacos te huelen como pipas Tijuana. Solo eso, me acuerdo. Ahí, date, pipas <risa> Tijuana. Y la época... ya tú ya, De la ya época tú, de cuando tijuana. se estrenaron las Tijuana. <risa> Estamos Entonces, hablando más o menos... hasta el momento Yeah. Ajá. No, no, estábamos hablando más o menos pues 2005-2006, ¿verdad? Sí, 2008, porque ahí es donde realmente empezó la movida. Más o menos. Porque eh, en esa época, no sé si te suena un proyecto en Barcelona que se llamaba Unidos por el Flow que mezcló a Latin Kings contra Nietas que eso se hizo súper conocido. Sí. Ah, en esa época era, era violento el Bronx, pero había violencia, mano. <risa> latinos, entonces ellos hicieron el proyecto allá en Barcelona y vinieron a Zaragoza sí. y nos lo presentaron, de ahí realmente es donde yo me incrusté, me incrusté en el panorama musical aragonés hermano, empezamos a hacer eventos que es lo que hablaba el 9 el otro día que se llamaba eh, hoy por ti no hoy por, por mí, hoy por ellos, por mañana por ti exacto, uh -huh. entonces ahí la Asociación Cultural Ecuatoriana del, del Cóndor quería unificar a Zaragoza apareció en D-Play Steam, dance Star, spot antes la gente sigue metiéndole todavía, Block Royal, con Santos display play me acuerdo que estaba la Chamaquito, estoy hablando de la época 2008, 2009. Sí, del de principio nada, de todo el movimiento aquí en Zaragoza. Del, del, del mío, sí, porque es donde yo me empecé a meter, a conocer a la gente, para que tú entiendas, y de la nada, yo escucho que dice G6 Producciones, yo, ¿qué es eso? Y ya te empezaste a meter, me a 9. nadar <ríe> y diste con la potencia. Empecé con la potencia y entonces ahí el 9 me presentó a peocho 8 Guevara. Blaca, un saludo, mi hermano. Conocí a chenil Records, Blaca, Disney, Jerry D, peocho Guevara. Ah, eso era un hey, otro mundo. De ahí empezamos a ir al Muffin cuando era el local. El, no acuerdo, por atrás de la JB, o sea, No me acuerdo la calle, pero era el Muffin, el local. Pues si tú estuviste en esa época, ¿o fuiste? No, por esa, este por esa, zona, no me, por esa zona no me movía. Creo yo estaba no, en... El... Algo así que iba por allá. Ey, Cuando al 10 de 10 te ponían reggae, rap. Y yo, hermano, de yo todo. con 14, 15 años cam caminando con esa gente, con el 9, con Pecho Guevara, con Original, estaba también Doctor Loncho, de, She de Barcelona llegaba Blanca, llegaba y decía, ¿Va, pero ¿qué me está pasando? Y veía que mi gente estaba alrededor. Y el 9 lo primero que me dijo en el 2008 cuando me conoció fue Vi, llévate de mí y la gente te va a llamar para grabar contigo. Y él decía, pero ¿por qué no me a sueño? <ríe> Ey, Al principio, de, de hecho muchas veces cuando, cuando hemos hablado 9 y yo siempre, nunca se ve como artista y siempre se lo digo 9, eres un artista. Aunque tú no lo veas, aunque tú no te lo creas, ahora mismo todo el mundo está esperando a ver qué sacas. A ver, ¿qué, qué, qué mueves? Esa, ¿Qué es, la, es, yo te esa digo, es la idea. Mí, es un cariño que nos tenemos, es como familia. Date tú que somos ya, manos 12 años conociéndonos. O sea, mi familia. Y hay veces que sí discutimos, pero es normal, ¿me entiendes? Yo le digo, mano, los hermanos de la discuten. panadería. El, el socio, <risa> dedícate a, a seguir vendiendo ropa. Pero yo sé que le duro y yo se la doy. Y él, gracias a él, hoy en día, yo puedo desenvolverme más, ¿me entiendes? Y has podido tener claro, esa práctica, el aprendizaje. Exacto, cuando él pasó a producir música, ya nos empezó a llevar a una, G una cepa de GSI, que éramos como, vamos, oh, levantabas una piedra y e era GSI. Los GSI. champiñones de GSI. Sí, <risa> de todos lados, haciendo eventos, eh, papá <risa> whisky, DJ Bebé, o sea, te estoy hablando de, de la época de, de atrás. Y bueno, volviendo al tema del 2008, conozco el 9, hacemos eventos, el, la plataforma que te digo se nos une el gobierno de Aragón porque estos muchachos están integrando gente y lo que reúnen lo mandan para Ecuador para ayudar aquí a cinco neonatos, fue a, eso, a, cinco, a cinco niños que nacieron prematuros. Les ayudamos con vitaminas. Y al siguiente concierto, porque hicimos tres, al segundo concierto mandamos para Haití porque fue una catástrofe, fue un terremoto, tsunami. ¿tú te acuerdas? El, el tsunami de Haití. Exacto, mandamos ayudas, ayudar a reconstruir un colegio, mandaron fotos y todo, todo eso está comprobado en un video, está en YouTube. Y después, del último año, ya es donde eh, decidimos, que bueno, ya era el momento también, porque de lo bueno mucho cansa. Así es. ¿Entiendes? Hacerlo cada Hay rato, que... cada rato cansa. Entonces, Renovar tres, es importante. Perfecto. Exacto. Y ahí es donde se separó la mayoría... Eh, por ejemplo, yo firmé con GCI, me fui con el 9 a trabajar, terminamos el último evento, hicimos un disco con eh, GCI Producciones, que se metió de Delicias, eh, No Miento de Tío Jorge, Mafia Sur, un saludo para la gente, para ellos, se metió John Edward, un bachatero hermano, que el tipo también y varios muchachos más, eh, sospechosos, me acuerdo, <ríe> ya hablando... <risa> Entonces, creo que dentro... se paró el tuyo. Estoy hablando ya de la época es... de, de, de allá. Entonces, ya cuando yo empecé a trabajar con el 9, así seriamente, fue en el 2010, 2011. Ahí yo empecé, que él cogió la batuta. Que ahí es, ahí es donde empezaste a meterle más seriamente. Lo que sí Exacto. que me gustaría que, que, que contaras antes de, de seguir, el mixtape llamado FRK, Fuerza, Respeto y Corazón, esa creación... Sí. Eh, que aparte de, de, de todo lo que englobaba, ¿no? Todo eso que, que has contado de la unificación, de la colaboración, de la solidaridad, ¿para ti qué significó no solamente ese proyecto, sino el tema en sí? Para mí significó experiencia, hermano. Experiencia. Porque es lo que te decía, pues, poder... Yo creo que tú tienes que juntarte con personas ganadoras o que tienen un, un enfoque hacia donde tú vas. El 9, dímelo hermanito. Saludos, Jumpy. Lunes de Cartón, hey. Lunes de Cartón, una banda durísima de Ecuador. Pronto lo tendrás aquí también. Muy duros. Cuando empecé yo a trabajar con el 9, él me enseñó a componer, cómo rapear, cómo entablar, cómo comportarme. Y eso es algo que yo gané de experiencia en esos tres años, ¿me entiendes? Porque dinero, dinero en esa época no había tanto que tú dices. <ríe> <pa' el bus. risa> Saludos, Jaquen. <¿sí> <risa> Hermanito, pronto lo, lo muevo. Entonces lo que te trato de decir es que eh, para mí el beneficio de haber estado allí fue eso, en la experiencia. Lo que aportó en mí yo madurez en, en lo que es el, la forma artista. Porque hay un momento en el que el hobby ya quieres vivir de eso. Entonces ya cambias el chip, te toca, tienes que... Hay que, hay que hay que arriesgarse en el momento que, que empiezas a, a, a hacer algo que te gusta, que, que además te llena y que además te realiza como, como persona. Es importante el que se dé ese paso, ¿no? Y si no hay una colaboración, si no hay un equipo detrás que, que te ayuda y que te anima y que te apoya, eso es lo, lo, lo imprescindible. Exactamente. Y yo, por ejemplo... De lo que te dije allá, que me dijo el 9 por el 2008, de que confía en mí, que ta, ta, ta, en el 2011, loco, <ríe> había sacado un disco, había salido en tele nacional y tele local, en emisoras, era bien sí, bien sí, bien sí, mano, tanto bien sí que decían, de lo que te veo estoy tan harto que te quiero, loco. <ríe> todo lado, toda lado. una publicidad agresiva fue eso. Sí, además también en, en ese mismo año, bueno, aparte de que en 2009 ya habías hecho un álbum como solista, que se llamó Una Vista Diferente, eh, también me el quiero 2011, que me comentes... 2011, 2011, 2011, vale. Pues en ese mismo año también eh, te llamaron para participar en qué documental. Ah, sí, hubo un documental que hizo la casa, un saludo para todos los de la Casa de la Cultura y Casa de la Juventud, porque gracias a ellos también se ha logrado mucho, que la gente no... Es el backstage del género también, porque mucha gente ahí apostó por... Imagínate a mí, ¿qué me iba a decir a mí? Yo cantando en el Parque bril? yo cantando en Plaza de Armas, yo, y yo cantando ya reggaetón, trap, salsa, bachata y todo. Y de que, todo. De todo ya. Dime lo mami, que sea que yo lo canto. No, sí, sí, sí. Entonces, pues, ¿qué te digo? De ahí, eh, en la Casa de la Juventud realizó un documental que se llama Soy Joven y presenciaron a muchas personas de las asociaciones. Yo entré al certamen yo siempre he sido risueño, siempre he sido como me ves aquí, hablándote de tú a tú y, bueno, y a todos ustedes también, familia. Yo siempre he sido así, entonces, cuando a mí me vieron que me desenvolvía bien en la cámara, me pusieron para que pueda hacer el documental. Se llama Soy Joven y ahí tú das lo que, que la juventud tiene un porqué también, ¿me entiendes? Porque yo, por ejemplo, me dediqué a la música. Hacía música, eventos, cositas. Y vieron eso, eso es lo que querían transmitir, que los jóvenes podemos hacer algo también. Yo en esa época tenía 16, mamá. Ahora son 26. Y sobre, to sobre todo, aparte, aparte de, lo que, de lo que comentas, ¿no? El, el, la, importancia, la importancia de demostrar realmente... Que, que la gente joven no somos cuatro descerebrados, que, que lo único que buscamos es pasarlo bien, que aparte de pasarlo bien también nos gusta trabajar, pero nos gusta trabajar pasándonoslo bien, que eso, es, sí, que eso es lo importante. Y, y ese y ese, ese apoyo es, es fundamental, el que las instituciones pues bueno estén apoyando realmente la, la cultura. También, eh, ¿cuántas nominaciones tuviste ese año dentro no es de el los yo les premios a todo el mundo que, que vaya a Aragón musical se suscriban porque es una plataforma muy importante de la música en Aragón también allá como fue también DJ sentencia en el, el programa de Raymundo bueno, el que no fue para con sentencia yo pienso que no se puede llamar de la de la vieja ¿vale? yo, con te veías discos firmados de y cuando empezó violadores del verso. estuvieron aquí. Yo, ¡ah! ¡Oh! ¿Qué te diré? O sea, yo pienso que todo avanza. Todo, todo, todo tiene su ciclo y su momento. Entonces, es. lo que ya pasó por el 2011, 2008, esto ya no es lo que era, sino quién soy y qué hago. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué Eso es diré? lo que te ha te llevado a, a ser como eres hoy. Eso es lo que te, va, te ha llevado Exacto, a evolucionar. Y a crecer como, como artista. Vamos a avanzar un Exacto. poquito. Eh, ahora mismo, ¿dónde te encuentras? Y hay algo que también tienes que, que presentar, que lo diremos al final del programa. Recordemos que tenemos una hora. Iremos controlando un poco el tiempo. Todavía nos queda media hora. Eh, bien, me ahora tal, mismo, 2014, 2014... Eh, ¿qué fue lo más importante que, que, que tú recuerdas de 2014? De, aparte de esos conciertos multitudinarios, de esa fama arrolladora, que, que donde ibas se te conocía, donde ibas te pedían firmar, donde ibas te pedían fotos, esa, esa, de ese frenesí, eh, ¿qué es con lo que mejor te quedas de ese año, de ese año 2014? Ese, mira, o sea, te puedo decir que desde el año 2011 al 2014, todos fueron bendiciones porque era nuevo, ¿me entiendes? Entonces también, yo no solo vendía, yo no vendía música, yo vendía un personaje, y en sí, Papi Bim, bueno, es un personaje, es una, un concepto, y desde lo que te decía de las nominaciones, del premio, las cosas, yo sentía que, que no tenía que hacer música para complacer, sino música que me complazca. Y desde ahí empecé a meterme más en el negocio, sabía que Tú quieres publicitar mi, mi video, son tanto. Yo pago esto, son tanto. ¿Tú ¿Entiendes? Ya tú veías a ver otras cosas. Y ahí empecé eh, también mi dúo con Seken, que pronto viene el nuevo del hermanito Seken también, que es un duro en la voz de Zaragoza, para mí de las mejores voces. Empezamos a ver. tenemos pendiente también. Entonces, por ejemplo, yo no sé, la canción de yo no sé. Yo no sé qué pasa, no sé qué me sucede. Solo pienso en ti, aunque tenga mil mujeres. Luego empezamos con esa canción, yo la grabé con Seiken, y tenía una persona en Londres que me dijo, ven y promociona y conoces Londres. Yo fui para allá una semana. Me hice de contactos y ya pude volver dos veces más. ¿Me entiendes? Entonces todo ha sido un cúmulo de logros hasta el 2014, y en el 2014 yo sentí que venía la ola de que era el momento de que todo el mundo íbamos a subir porque subíamos, los que, hubiera, los que estábamos constantes, lógicamente. Porque esto no es una carrera de 100 metros. Es una carrera, es una maratón, es de persistencia. El que más le mete, porque mira, llega un punto que sé que no me deja mentir, loco, que está aquí, que eran 5, 6, 7 entrevistas en un día. En, ahí era emisoras, emisoras online, ta, ta, ta. Ya empezaba esa época. íbamos a Huesca. Un saludo para la de Hit Music, que nos entrevistamos ahí, nosotros viviendo uh, en Zaragoza. Uh, ir por venir, ta, olvídese. Eso era otro otro enfoque. Entonces, todo eso se logró hasta el 2014, que yo hablé con que le dije, loco, es el momento. Pero me pasó una complicación y yo me tuve que marchar. Pues para mí, yo perdí ese, yo perdí esa oportunidad. Las circunstancias nos obligan a tomar un camino, pues bueno, que no era el esperado, no era el deseado, pero había que tomarlo, ese, ese camino. Eh, ¿Qué aprendiste? Sí, ¿Qué tuviste... ¿Qué tuviste que aprender en ese, en ese tiempo hasta, hasta 2018, más o menos, para ir avanzando un poco? A, sí, lo que tuve los... que aprender, hermano, realmente es que las cosas que uno se las trabaja, se las disfruta más y mejor. O sea, que tú tra te trabajas legalmente, para hablar claro. Tú te, la te las gastas, porque tú, por ejemplo, yo trabajé, hermano, aquí en Ecuador hasta de Albañil. Cuando a mí me pagaban, de semanal, yo decía, ¿merece la pena gastarme esta plata con lo que doblado una mano? Olvídate, tú ves las cosas diferentes, pero cuando te llegan mil, dos mil, locos, ¿tú se te va. Entonces, ¿qué te diré? Lo que aprendí fue eso, a, a guardar para los tiempos malos. Aprender, aprender a, a reubicar un poco la cabeza, bajar un poco a a la realidad, ¿no? Que no todo es eterno, no todo dura, no todo es permanente y que... Exacto. Nos da... Sí, sí, nos sí. da en esa época no... también tuve un bajón musical importante, o sea, porque ¿qué te diré? El cambio... Yo en España no me conocía el juego, pero sí sabía jugarlo. ¿Me entiendes? Entonces, yo llegar a otro país, que es donde... de, de Ecuador, y ver... Saludos, J Master, y ver lo diferente que es aquí el mercado en Latinoamérica loco, me tumbó, pudo conmigo estafado, me sentí estafado eh, malo de todo lo que no pasé allá, lo terminé de pasar acá loco, porque hay un momento en el cual, por ejemplo, tú pagas por irte a cantar Eso, tienes que pasar esa escuela, tú pagas sí. por irte a cantar, pero llega un momento en el que te pagan por ir a cantar, loco y es más bacano llegar y te dicen, tenga esto es la mitad de su booking tú es mío, vengo a cantar medio horita me disfruto la ciudad y me piro pero cuando tú tienes que pagarte el pasaje, como me pasaba, nos pasó a muchos, yo me pagaba el pasaje, por ejemplo, para irme a Huesca, y la discoteca me decía: Mira, ¿sabes qué? No vamos a hacer el concierto hoy. Y yo, pero ¿cómo me regreso? Y Huesca votaba, me tocaba regresar hasta caminando, si hacía falta. No, oh, hermano, pasó por mucho. Y ya es diferente. Es, es diferente. Decía, el no es lo mismo que te paguen por ir a cantar, a tú invertirte lo tuyo para ir, o sea, es etapas. Tienes que pasar esa etapa Claro, cosas que tenemos que aprender en, en un momento puntual de, de, de nuestra trayectoria en la vida, de nuestro camino, lecciones que Biggie, tenemos que Biggie. aprender. Saludo a Viggy, Araceli, ¿qué tal? ¿Cómo estás? El Jampo Antes has mencionado al al pe antes has mencionado al peque de Cuba. ¿Qué te parece si ponemos una que se llama Yo a ti. ver si sabes cuál es? Muy bien. <risa> para poner un poquito de música al ambiente. Para poner un poquito de música al ambiente. El hacer es un personaje, el Peque de Cuba. Saludos para acá. Ay, qué transformación. Lo tengo pendiente, lo tengo pendiente al Peque de Cuba. Haremos una entrevista con él, lo tendremos aquí. Igual que al CQ, igual que a, a J-Master, a BK, iremos sí, sí, recuperando sí. un poco a todas las, las voces de ese momento, de estos momentos, y que realmente el momento es ahora. Exactamente. <risa> Esa botella de no todo. Y lo rechacé, es que me di cuenta que mi patio y mi coherencia me hicieron despacio que me alejé de tu corazón. De tu solita, de tu y todo tu amor. Y es buena. <risa> <en> <risa> hay otra en esa época que, se llama, que tengo con New School que se llama Jumping in the Air. Jumping in the Air. Sí, sí, esa es buenísima. Ahí yo me acuerdo cuando, cuando, cuando conocí a Dorian, cuando conocía a Biggie, a Master, a Jay Master. Esa pues gente es dura. Voy a buscarla, voy a buscarla mientras. Eh, hemos visto una parte romántica aquí en el rapero, bueno, más romántico, más sentimental. Cuéntanos un poco acerca de, de ese otro bien sí, el romanticón. Mira, yo creo que son por etapas, hermano. En esa época estaba, estaba enamorado. Había que cantar lo que uno también pasaba. También, o sea, yo creo que va por etapas. Un artista en sí se enclaustra en lo que sale en ese momento. En ese momento... Eh, salió a hacer Yo Sin Ti. Yo la compuse, pa, pa, pa, pa, me acuerdo yo que estaba viendo una película con la que era mi pareja en ese momento, y me salió, y al día siguiente fue al estudio, estábamos grabando una de diferente el 9 dijo ese tema, le queda bien el serie, eh? así le hicimos al Peque de Cuba de Cariño. ya que dijo, sí, sí, pa, empezó, y empezó, no puedo beber, yo sin ti. Yo, ya, te a hacer, le meto, le meto, hace de zumba, <risa> y entró, y entró a meterle, entonces ya de ahí estuvimos Grabando el estudio, en el estudio, creo que unas cuatro horas, porque a mí no me salía muy bien la, la tonalidad. Y yo, dame, ¿qué pasó? Hasta que llegó un momento en el que el 9 me dijo, métele así como que sentimiento. Y ahí empecé a tocar ese tema y ya que yo sin Cántanos un poco de, de Jumping in the Air. Eh, que te eh, lo está pidiendo eh, el Z gritos? ¿Qué? Que cantes, <risa> que cantes en directo. Eh, eh, eh, eh. Ah, sí, sí, vale, vale, creo, ya déjame que me acuerde. No me acuerdo muy bien porque ya, pero déjame ver. Excuse me, but to town me. Tú eres la morena que yo quiero pa' mi, ma me. Disfruta del par y así es que se hace, como se deshace. Estás en trance. Disfruta del avance. Dale al chance, aquí no hay percance. Ya hasta ahí me acuerdo, hermano, pero activa. ¿vale? <risa> muy buena, muy buena. Muy buena. Sobre todo recordaros que podéis escribiros las preguntas que queréis hacerle a Bianchi, a, a John, en directo, por favor, eh, no os cortéis, seguro que está deseando abrirse en canal. Eh, flow Paul, <risa> si quieres hacerle alguna pregunta, este es el momento, como es Rilly? No, pues, igual. Flow Paul, mano, Flow Paul tienes que traerlo durísimo. Paul, tiene lo una tengo. Voz, lo tengo. ¿eh? Tienes, está durísimo. La tengo, ya la de tengo. Ahí, eh, John Pinder, fue una etapa súper buena. Súper buena, fue... Mano, me acuerdo cuando Biggie me llamó, me dijo, hey, tenemos un concierto aquí en El Pilar. Y yo, ¿cómo así? Ta, ta, ta. Y era un evento, en una carpa. no que había, te mentiré, si había unas 70, 80 personas de ahí. Cuando salí a cantar, la gente cantando el John Pinder, y yo digo, hey, esta gente no juega, hermano. Esta gente no juega. La gente le mide la gente escucha. Flow sí, te pregunta sí, sí. de cuántos años llevas en la música en total. Yo te puedo decir que como cobrando ya verídicamente, desde que saqué una vista diferente, yo considero que ya puedo tomar la música como en serio. Entonces, 2011, vamos para el 2021, ya casi 10 años, intermitentes Pero 10 años, metiéndolo Bueno, 10 años está bien. Si tú calculas el tiempo atrás, cuatro o cinco probando. <ríe> y los demás ¿sabes? Y luego dos afinando. <ríe> Descubriendo y ya si ser cantante o astronauta, tú me entiendes. <ríe> <ríe> te pregunta de cuando viene un dembow. La verdad que mira, yo yo en el 2012 con Sequen, 11 11 queríamos hacer un dembow. Fuimos donde B13, el menor a intentar hacer un dembow con él, pero quedó el proyecto entre medias, nunca, y ya de ahí nunca más volvía como que a probar, tampoco no se ha dado la oportunidad ni nada de eso, no se ha dado, no sé cómo hacer el dembow. Creo que bueno, hermano. Sí. Hay tiempo para todo. Pueden es pasar así. otros 10 años y estar lleno de dembows, de trap, de rap. Eh, ¿Has eh, tenido alguna necesidad de decir quiero algo nuevo quiero una mezcla nueva algo que no hayas cantado qué te diré yo ahora mismo quiero ser fiel a mi estilo hermano sinceramente hacer música porque yo quiero porque tengo quiero entrar al estudio y se lo dije al equipo de trabajo cuando eh, hablé con Nasser de Salver un récord él me dijo vi tienes una canción nueva me gustaría estrenarla en mi canal porque yo le iba a lanzar así, frijando. Y yo dije, coño, hermano, pero es que ¿cómo lo puedo hacer? Porque ya han pasado hace cinco años que no estaba en el estudio. Yo no sé cómo la gente, si se va a acordar de mí. Es más, van a decir, ¿quién es este tipo a su edad? No, ¿me entiendes? Yo tenía ese... Pero gracias a Dios salió vida. Y ¿qué te diré? O sea... Yo pienso que, que, que en lo personal mío... reivindicarse siempre es más. O sea, para lo personal... Ya dije, tengo que hacerlo y Así lo hice. Así es. ¿Ya? Gracias a Dios salió bien. entiendes? Vida está teniendo un éxito dentro de lo que cabe personal mío. De no, yo, yo dije a mí en persona, yo me dije, ya, si tengo dos oyentes, bien. <risa> real. Estamos bien. En la el momento, en el momento, gente, en el momento en que te un... oigan. Sí, no, la yes. gente me ha estado escribiendo diciendo, mira, lo que tú dices en vida, yo lo pasé también. Porque vida es una canción real. Entonces yo no me veo haciendo algo que yo no sienta ahora, ¿me entiendes? Si yo digo, si, si yo vuelvo a caer en lo que quiera hacer por negocio, pierdes la esencia de la música. ¿me Así es, Eso, el, disfrutar, me entiendo, el disfrutar, el disfrutar tú. Exacto. Entonces yo, por ejemplo, lo que te dije hace un tiempo atrás, yo era manager, yo era compositor, buscaba las pistas, hablaba con la gente, buscaba el estudio, conseguía los eventos y encima más aún levantarte a cantar en una tarima yo no, todavía a veces que yo no quería ni cantar yo cantaba era porque ya cantaba me entiendes <risa> nos han hecho nos han hecho por aquí Flow Paul nos ha hecho otra pregunta a ver un segundo que la voy a leer <risa> con las redes qué es lo más triste o oh, que has pasado por medio de música qué es lo más triste yo creo que perderme, a mí mismo. triste. es lo más triste, Cu hermano. Cuéntanos por qué te perdiste. Porque, ¿qué te puedo decir? Ya un momento en el que tú ya no te hace feliz muchas cosas, ¿me entiendes? O sea, no te hace feliz el dinero, no te hace feliz la fama, tampoco no es de fama mundial, pero no te hace feliz el que te conozcan tanto porque estás muy expuesto, ¿me entiendes? Eh, uh -huh. ya, no te, ya no te llena por las fiestas, o sea, llega un punto en el cual ya colapsas y pues perderte a ti mismo es empezar en mi, en mi, en mi parecer, empezar a ser otra persona con tal de agradar a la gente ¿Me entiendes? entonces te pierdes, te pierdes y ahí es lo que viene, el negocio ahí es lo que viene, lo tuyo te pierdes, loco, si te pierdes es difícil Vuelves a perder esa esencia ¿no? que te hacía ser bien, sí, que te, hace, que te hace ser único y que respetar sobre todo esa esencia que tenemos cada, cada uno de cómo somos es importante para luego el crear nuestra propia música, el, el poder contar esas historias Vamos a ponerte, mientras eh, nueve se piensa la pregunta, que lo veo ahí pensando. Nueve, vamos a poner un trocito sequen, de vida. Vamos, como el unos 15, es verdad. unos <risa> <risa> que llegamos nosotros. Yo le dije a Seken, no, seguro que se confundieron, mano, porque las chicas estaban ahí, son ellos, son ellos. Yo sé que nos confundieron, mano. Vueltos <risa> locos con nosotros, men, vueltos locos. Voy a poner un, po un poquito de, de este tema de vida para que la gente que no la haya escuchado eh, está en YouTube, en Salmerón Records, en todas las plataformas de, de distribución musical. Vida de bien sí. <tose> Ya que se habló con no te importan las raíces O si dejaron cicatrices Solo que sigue es su vida Solo a quien No me importan las raíces O si dejaron cicatrices Solo que sigue es su vida Solo a quien por todos estos años Alejado del sistema Suerando una condena encima de un rey ¿Cómo enseñarte a ti? ¿Cómo enseñarte a ti? Yo que tengo a la mierda que tú hablas, yo ya la viví Y avanzar, superar, no parar, el que sentirlo en los primeros Hay que progresar, no es el mismo estar muerto Que morir en vida, decisiones trágicas, mantenerse con vida Muchas son las cosas que en vida pasan Desde vender empanadas y una plaza Hasta que te des a la gente tu propia casa Que es lo que pasa te diré que esto que pasa trabajando no está bien, mi experiencia está bien. Lo único que cambia es cómo lo puso a cada quien. Punto y coma, la rabia se le desploma. Cada buena parte de tipos caminando por su zona. No importa las raíces, los que dejaron que se Duro el tema, duro. Es duro muy duro, muy duro. Es lo más importante, mantenerse con vida para seguir luchando, para seguir ir defendiéndonos de, de todo lo que al fin y al cabo nos intenta, nos intenta aplastar todos los días. Nos ha sí, soltado... La, la vida tiene que ser así, tiene que ser yin y, yang, yin y yang. Tiene que ser bueno y malo. Eso es lo que tiene que ah, ser, sí. hermano. Porque si no, si todo es muy bueno, te aburres. Si todo es muy malo, te deprimes. Un nivel bajo un nivel. <risa> es la, monta la montaña rusa. Que nos han acostumbrado ya desde pequeñicos. Una pregunta que me decían. Eric, Eric mira, te la hago a ti, Eric. ¿Qué tú prefieres? Uno, encontrar al amor de tu vida. Dos, tener 70 millones de dólares en el banco americano, estadounidense. O tres, viajar una sola vez en el tiempo. ¿Qué tú eliges? Las Las tres. No, no, no, una, una. una. Seguro Éstate que si la lo la pienso la bien, la... seguro que si lo pienso bien, consigo las tres. Éstate la dejo para que me dices. Yo, en lo personal, yo elegiría el dinero, hermano. Es mejor ser triste con 70 millones en el banco que ser triste con 0.25. Nueve, te ha lanzado una pedazo de preguntas. Cuándo coño vienes? Pues mira hermano con Dios por delante ya lo que yo tenía que hacer se solucionó a principios de este año. Eh, tengo mi pasaporte, tengo todo en regla gracias a Dios. Javier Echevarría mi abogado loco de, si me está viendo hermano usted es un duro se merece el cielo. Eh, pues yo espero yo tenía previsto planificado ir este año de sorpresa pero la sorpresa me la dieron a mí. <risa> Entonces, ya... Es tenido que Europa que está llena de sorpresas. Sí, sí, sorpresas te da la vida, hermano. Y cuando la vida te dice hay que parar, paras. No te quedas de otro que estaré en España con Dios por delante para septiembre del año que viene. Para septiembre del año que viene, toma nota nueve. Sí, que necesito tra... un mes de vacaciones para ver a, a mi gente? Eh, sacar par de proyectos que tengo en mente porque tengo a Real Cutwear, que es el nuevo proyecto. Y Esa es la, soltar, eso es la que tenemos que, que soltar. Esa es la que tenemos que soltar en estos 10 minutos. Duro. Hermano, yo me di cuenta una cosa y es de que no es lo mismo ser uno del negocio a hacer el negocio. entiendes? Entonces yo voy con marca realcodeware.com, accedan. El día de mañana salimos con Raíces, la nueva colección, parte de la nueva colección. Entonces yo voy para allá, para la nueva colección de Raíces, llevársela a los nuevos cantantes como Seque, El 9, darles un polochea, aunque sea si le mando a haga el video con esa, con esa camisa. <ríe> Lo obligo, <ríe> y él sabe que sí. <ríe> Viene directamente produjo. para, para que te negocio. pongas la camiseta. Viene la Exacto, hacer negocios, grabar música, grabar a cantantes, producirles ver y quién a con quién puedo formar equipo de trabajo si puede ser trabajar hacer eventos yo ahora mismo estoy hago música porque yo quiero hacerla si pega y gusta mira hermano Dios te bendiga y que sigues sintonizando pero mi interés ahora aquí. mismo es hacer que, que la cultura también mi, mi cultura mi legado crezca entiendes eh, uh -huh. tendrá mi hijo cuando nazca y me diga mira papá el papá le metió <ríe> y que no diga papá no tengo nada que comer aquí qué hago <ríe> comete, comete comete por favor lo que puedas bueno, dame una camiseta <risa> <risa> es importante sí. es importante sobre todo el que entonces haya no, entonces viene ra raíces de Real Code 16 de agosto Eso es. justamente ahora mi diseñadora de moda me acaba de pasar los panfletos finales ya ajá tenemos primicia aquí no, no, no, ya la ropa está lista, pero esto de aquí son los dibujos previos a lo que tú haces para hacer ropa Esa es la idea ¡Qué sí, bueno! Ahora han visto la foto, vamos, venimos con cosas interesantes. ¡Qué bueno! Estamos hablando de calidad, estamos hablando de eh, una, un flow dentro de, de todo lo que tiene que ver con la música relacionado con la ropa, relacionado con, con el llevar la, la ropa cómoda. No ves, te está Mira, pidiendo ya ropa poco para poco gravy, que Compra. cómprala no, pues claro cómprala, no, que no que se puede la comer, la comer las camisetas que mira 3, son tanto sí, sí, seguro que viene con regalico por aquí para, para sí, la cuadrilla de GSI de voy a poner el enlace en los, en los comentarios, nos quedan ocho minutos aprovechalos, quiero que nos cuentes acerca de nuevos proyectos que tienes y donde te sientas Hay una más canción cómodo que se llama nueva que es el diario que la va a producir Jumpy Jumpy es mi productor oficial yo le mando a él las voces desde aquí y él me produce todo la instrumental y todo eso me benefició mucho en las plataformas digitales mi retorno uh -huh. ha sido un retorno planificado también no piensas que no piensas que que porque no no voy a decir mi siguiente canción va a ser un hit mundial no no no pero hago música con calidad mi calidad entiendes entonces eh, eso, eso. hablé con Jampi, le envié las voces pudimos subirles a todas las plataformas digitales y <risa> ¿qué te digo? el próximo proyecto que viene es la, con Jampi también pro, un proyecto que se llama El Diario eso ya lo, lo, lo verás te, un pedacito te lo podría cantar pero prefiero que la gente lo vea porque que va a ser secuela de eso, el Diario 1, el Diario 2 si sabes de qué va vas a entender como la situación, vas a ver como va ¿entiendes? Danos esa píldora, ahí... danos esa píldora. Exacto, entonces espero pues en estos meses sacar eso, Perfecto. y ahí luego viene Estaremos Raúl. Estaremos pendientes. Eh, exacto, los proyectos que tengo con Salmar un récord, con Flowpol, el proyecto que tengo con SEQUEN. SEQUEN ya te digo, va a sacar lo nuevo próximamente, eh, alguna idea que compartiré con el 9, contigo también, o sea, Quedan proyectos en los cuales, pues, trato de diversificar, diversificar, ¿entiendes? De, de saber de que a mí me guste, de que pueda dar el máximo y sobre todo que haya comunicación y un, y un fin, no voy a perder mi tiempo. Ya tengo 26, hermano, ya no tengo 16. Ya no está, Ey, Ya no estamos para. No. Yo creo que me digas cómo vamos a ser famosos. Ya no me vendas sueños. Dime cómo hacerlo. Dime cómo. ¿Cuál es el plan? Y ahí ya lo seguimos, lo que haga falta. Exacto. Equipo de trabajo, hermano, eso es todo. Eso es lo que va a llevarte a cualquier parte. Un equipo de trabajo... Eso y Si es. no tienes equipo de trabajo, hay tutoriales en YouTube. No, no, no digas, no puedo. <ríe> ya. Cualquiera que tenga que aprender a editar fotografía, a editar vídeo, a crear vídeos, a crear contenido, todo eso, eh, hay un montón de material, tanto en YouTube, os lo digo por experiencia, que, que yo he aprendido... Eh, yo no tenía ni idea de, de editar imágenes ni absolutamente nada de crear contenido de Instagram ni cómo funcionaba eh, pero bueno eh, investigando preguntándole pues a, a gente conocida no <risa> me quiere salir desnudo y no sabe cómo eh, de la <risa> posibilidad de salir juntos eh, <risa> eso seguro que se hace viral no lo hago tú haces pero tú envías el video primero loco <risa> se, se, se seguro que al final Tanto negro por fuera Al final algo blanco hay Sí, sí, sí Siempre, mira Él se lo decía ayer a un amigo mío Hermano, la vida es tan, tan distante Que tú pruebas tantas cosas Que quizás la que tú creas que no Es la que sí así Hermano, es. si no me salir desnudo Es porque está planificando algo Así que no te sorprenda <risa> Algo está liando por ahí Algo está liando Pues muchísimas Hermano, no, gracias pues yo aprovecho pues, para decirte Que para mí ha sido un gusto Voy a hablar contigo aquí, esta es mi primera entrevista después de cuatro años. Espero haberlo hecho bien, espero haberles caído bien a todo el mundo. Eh, Aprobado. No, no, no molesto, no agobio, es un buen muchacho. <ríe> no, la verdad es que se le puede comprar, es muy se cariñoso, sale él solo a pasear, bueno, gente, no, hace no hace falta <ríe> sí, hermano, tenerlo amigo, pendiente. Yo te apoyo, yo como te dije desde un principio, te apoyo por esta iniciativa, es muy buena. Ya ahora hora también que se vuelva a enfocar en lo que es la materia prima, porque lo que tú estás haciendo ahora... Eh, con G6 y Televisión hace un año atrás, hace eh, 10 años atrás, ya lo estábamos haciendo, lo que te dijo el 9, y no es algo, o sea, no te estoy diciendo nada malo, sino que lo que tú haces sirve para que cantantes como nosotros en esa época, ya tu tuviéramos el acceso a otras cosas más, ¿me entiendes? Ahora Así ya es todo es digital, ahora ya tú ves por aquí, todo ahora fácil, tenemos esta una ventaja, realidad, una distribuidora, música al aire, ahora lo importante, yeah. lo importante, hermano, es apoyarnos entre todos y subir es utilizar ahí. el coco y realmente pensa, pensar en, en, en la colaboración, en cómo, cómo a través de, del equipo se puede llegar a triunfar y podemos llegar, pues bueno, Exacto. igual y no, no mente, a, a no como estabas antes, porque... pero igual más. Exacto, mira, y no te, no te digo de las tiraderas no sean malas, es bueno para el negocio, pero si no te rentable, no te metas. ¿Me entiendes? No por ah, sino porque... Y te lo puedo ir decir yo, y el 9 está de testigo, que no me deja mentir, que a mí me tiraba muchísimo, mano, y yo a na nadie contesté. Nunca contesté. Porque el 9 pues me dijo... mira, a ver, avísale, el porque el mejor, 9 está deseando tirarle a donde sea. A la pista, 9, lásate, al baloncesto... No, mira, al cuello, y están aquí en la <risa> <Un organito risa> No, mira, el mejor consejo que me dio el 9 fue, si el que te está tirando cobra menos que tú, no le tires. Pero, Haces bien. Si el hombre habla, que será <risa> Exacto. Al fin y al cabo, una, tira, una tiradera Perfecto. es eso, ¿no? El, el, el interactuar con otro artista que está mejor posicionado que tú, que es de la única Exacto. manera que, que te puede dar esa, ¿Te ese subir? cuartelillo, ¿no? controversia para salir en algo. Exacto. O sea, ahora tú, tú, planificado, aunque hace un tiempo atrás, yo sí estuve... O sea, tampoco guerras de donde nos veíamos nos matábamos, pero si había ese de que nos mirábamos feo, concedíamos en eventos, y que, tss, la gente. Tss. pero qué te diré, eh, si una, si una tiradera no es negocio. en parte, por ejemplo, tú dices estoy sacando un nuevo tema, voy a promocionarlo mientras le tiro a fulanito, no sale y luego haremos un combate en directo, una discoteca, en un show, tú entras y me tiras una patada voladora y yo te la devuelvo, vendemos más, hacemos más, nos buscan más, porque a la gente le gusta eso, hermano, la farándula. El teatro. Entonces, eso es lo que, a mí me encanta, yo soy chismoso, a mí me encanta. Cuando a mí me dicen, ni tal lo que pasó, digo, ¿qué? Cuéntalo, cuéntalo. ¿cómo? Porque todo el mundo es una tumba también, pero... Luego, vale, la, lo primero. Claro. Pues muchísimas gracias, bien sí, por haber estado con, con nosotros. Esperamos que esa, ese estreno de Real Cudwear, el día 16, estará ya 16. Eh, para... Para para la gente, Twitter. está Comunidad, ahí Real en los perfumes, comentarios. como la web, dos años metiéndole durísimo, más de 300 personas usando nuestros productos. Mano, poco a poco, ahora soy el 0,00000001%, pero cuando sea el 1% del mundo, mano, las cosas van a ser diferentes también. Entonces, Dios bendiga a todos, que todo el mundo que haga proyecto le salga bien. Y el que quiera unión, pues mano, usted es intermediario, él, ¿eh? que hacemos lo que sea, porque la idea es subir. La idea es crecer no y para eso, para eso estamos, para dar la oportunidad realmente a la gente que ya estabais, la gente nueva, realmente el talento que llegue a, a los oídos de la gente, que es lo importante, y no solamente, no solamente la música, también llevamos teatro, también llevamos eh, cine, series. O sea, estamos con, un, con una carpeta muy amplia que cuando llegues aquí a España vas a flipar, te lo aseguro. Claro. De, cómo, de cómo estamos organizados, que realmente eh, vamos a trabajar para colaborar con, con toda la gente que quiera realmente claro. vivir de su trabajo, vivir de su arte y el momento es ahora. Exacto, es ahora o luego no dejes que pase el tiempo. Quiero enviar un saludo a Yampi, Yampi con más, hermano. Gracias por la sintonía al 9, a Seken, a Flow Paul, a, no, a Alquimista, Muy Dura Z, a toda la gente, a todas las personas que se sintonizaron y sigan sintonizando G6 Sin Censura. Hermano, un saludo, un abrazo, un beso, me tengo que ir, un poquito, a la otra reunión, que Dios te bendiga, que te vaya súper bien y sigue metiendo ahí. Un placer para mí estar aquí, G6 Sin Censura, te lo dice BNC, espera lo nuevo, Real Putuega, Raíces, tú, tú, tú. Gracias, hermano, cuidado. Gracias, hermano. Cuidado.